Buenas tardes gente de Venezuela, comunidad internacional, mi nombre es Wilmín Rafael Pérez Arcia, trabajador de la extinta beca Corpoelect, número de ficha 116449, trabajo en la parte de transporte, transporte macabro. Voy a explicar algo de lo que está sucediendo para emitir lo que está diciendo de C. Rodríguez, Héctor Rodríguez, Mota Domínguez y el usurpador mayor. Eso es embuste de que la iguana, de que una vara de bambú, de que rayos electromagnéticos, eh, que el imperio, que el volcán, eso es puro embuste. Eso es puro embuste. Los voy a dementir, les voy a decir qué es lo que está sucediendo. Las fallas que han ocurrido se deben al muy mal estado en que se encuentra la empresa corporal en general. En la actualidad el parque de generación que está por debajo del 50% de su capacidad instalada. Y que en la actualidad no tenemos reserva del sistema rodante. Por ejemplo, las fallas ocurren por generación o pérdida de líneas, donde hay fuertes variaciones en las frecuencias y las unidades no logran sostenerse por las fluctuaciones. Y la máquina en su regulación por la protección ocasiona salidas forzosas. Por el mal estado en la que se encuentran en todas las centrales del sur de Venezuela. Con respecto a la falla actual de ese AT que se explotó, se manifestó por falta de atención, de de atención respectiva. Y el seguimiento señalaba que debían ser atendidos porque las fugas de aceite y las altas temperaturas lo hacían crítico. Y lo, poderosamente, y lo que poderosamente llama la atención fue que siendo un equipo tan crítico como lo es el transformador para la línea 765 KB, no tenía respaldo. Y ahora todos de esta manera sabemos lo importante que es el servicio eléctrico para nuestro país. Y que no hay técnico ni experto de ese calibre en la empresa, porque todos los lo que estaban ahí se han marchado producto del mal pago y persecuciones, donde quieren obligar a cumplir al riesgo de poder perder la vida. Cabe destacar que el ingeniero Néstor Taborra, que actualmente es el vicepresidente de la energía eléctrica, era o es conocedor de las condiciones del patio de Guri porque en sus manos se le entregó el informe de las causas que pasaría en ese transformador de 765 KB, que iba a fallar y lo verdaderamente claro de todo esto fue que falló y Venezuela ahora está obscura oscura por negligencia y falta de experiencia en la empresa, ¿qué tal? Ahí se las dejo todas pues, bueno, desconozco a Maduro, Maduro no es mi presidente, estoy en el exilio, estoy en Perú, Me tuve que venir de allá para acá con mi familia, pasando necesidad, pero es que estoy... Le conozco a Maduro y a la, la parranda de sinvergüenza que están allí. Presidente Oido, estoy a su disposición. Cuando usted requiera de mí, estamos a la orden. Saludos, buenas tardes, mi gente.